La palabra la senadora Palencia. Gracias, presidente. Señorías, hoy debatimos en esta Cámara sobre la situación de los y de las profesionales de los centros dependientes de, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ellos y ellas son las responsables de que en este país tengamos un servicio de salud público de calidad, y esto ocurre porque la mayoría elige en su profesión con una clara vocación de gracias de servicio público y vaya desde aquí nuestro reconocimiento y no quería tampoco dejar de recordar a modo de homenaje por su dedicación y defensa de la sanidad pública y de, y de los derechos humanos al doctor Luis Montes, tristemente fallecido hace unas semanas. Señorías del Partido Popular, ojalá que el reconocimiento a todos los niveles, también el salarial, a las y los profesionales que trabajan en, en nuestro sistema nacional de salud fuera el mismo en todo el territorio, ojalá, pero es que deberíamos empezar por reconocerlo en nuestro país, puesto que el mayor problema de captación y de fidelización de profesionales que ustedes señalan en su moción no lo tenemos hoy en día entre comunidades autónomas, sino que la mayor fuga de profesionales se da porque países de nuestro entorno, Portugal incluido, ofrecen a nuestros profesionales mejor reconocimiento y mejores condiciones laborales, salariales, pero también no salariales. Miles de profesionales han emigrado de España, tanto por los recortes presupuestarios como por la congelación de la tasa de reposición de las personas que se jubilaban. Casi 200.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud tienen contratos temporales. Esto supone una tasa de temporalidad de más del 30%, 11 puntos más alta que en la sanidad privada y no tiene comparación en la Unión Europea, en ningún país de la Unión Europea. Las organizaciones médicas reclaman recuperar las más de 10.000 plazas que se han perdido desde que se decidieron los recortes en el año 2012 y se eh, congelará la tasa de reposición. Las organizaciones de enfermería piden recuperar las casi 20.000 plazas perdidas en estos años. Por esto no estamos hablando de un hecho aislado, sino que con la alta precariedad laboral y temporalidad, sobre todo si la comparamos con la media de, de la Unión Europea, pues confluyen también otros problemas, la falta de atractivos e incentivas de nuestro Sistema Nacional de Salud para atraer a nuestro personal sanitario, la falta de inversión suficiente para asegurar su permanencia y la falta de transparencia y gobernanza efectiva del Sistema Nacional de Salud que se plasma, en este caso, en una falta de políticas laborales y retributivas, señorías del Partido Popular. Miren, tres de las medidas que han incidido directamente en las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud son las siguientes. La primera, la ley 8-2010 del 20 de mayo, aquella que nos rebajó el sueldo a todas las profesionales que trabajamos en el Servicio Nacional de Salud un 5%. La ley 20-2012, aquella que eliminó la paga extraordinaria en diciembre del 2012. La ley 2-2012, la que nos aumentó la jornada al 37 horas y media sin, sin retribución. A cambio, verán, podemos pasarnos horas citando datos sobre la situación del personal al servicio al, de, del Sistema Nacional de Salud. Es un problema grave, pero no es un fenómeno meteorológico, sino que es consecuencia de las políticas de austeridad que se llevaron a cabo con la disculpa de una crisis estafa y que han supuesto una significativa de disminución de los recursos dedicados al Sistema Nacional de Salud. Y es que detrás de todo esto, aunque no se cite en la moción, lo que está es el modelo de financiación autonómica sin debatir. Mientras esto no ocurra, los parches que se pretenden serán totalmente ineficientes. Miren, Cuando el Partido Popular habla de homologación salarial, los y las profesionales sanitarias se echan a temblar. Ante este problema, no solo no, que no lo niegan, sino que, además, alarman diciendo que, que sus efectos, por ejemplo, se está poniendo en peligro la sostenibilidad y la, y la calidad del sistema. Alarman y, además, tiran por la vía de amenazar con recentralización, diciéndonos hoy ahí que las comunidades autónomas hacen de su capa un sallo y siguen dilatando el problema con un supuesto grupo de trabajo que no sabemos por quién va a estar compuesto, por qué organismos, sin ningún tipo de medida efectiva. Y les recuerdo que ustedes son responsables del actual situación y les recuerdo que ustedes son un partido de gobierno. Así que les pediría en nombre de los y de las profesionales que den soluciones a los problemas y que no nos entretengan con mesas vacías de compromiso, pero sobre todo, mesas vacías de financiación. Desde nuestro grupo no nos vamos a negar ni nos vamos a oponer a que se cree un grupo de trabajo que empiece a estudiar la toma de medidas, aunque nos parece tarde. Tampoco vamos Voy a votar a favor. Señoría. Y, además, como saldrá adelante, porque ustedes disponen en esta Cámara de mayoría absoluta, aunque no han tenido en cuenta ninguna de las enmiendas con toda la buena fe de la oposición, pues ya les digo que nos vamos a comprometer a hacer un seguimiento y control sobre la creación de dicho grupo para asegurar que ustedes cumplan sus propias propuestas, cosa que rara vez ocurre para asegurar o por lo menos evidenciar que no sea otro de sus brindes al sol vacíos de voluntad política. Muchas gracias.